¿Qué pasa, peña? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Ahora sí que ha llegado el frío, ¿eh? Encima con lluvias y muy poco sol. Menos mal que los más precavidos tenemos nuestras despensas llenas de esta pasada temporada y solo nos queda disfrutar junto al calorcito del fuego del fruto de nuestras cosechas. De hecho... Hace poco estuve con Miguel Jimeno catando las muestras de interior profesional de la cuarta Volcana Cup. Debo de admitir que la calidad fue muy alta. Tuvimos que hacer unos cuantos rounds para poder hacer la criba de esta, nuestra cata. Aquí tenéis una muestra de ello. Hay 11 muestras. 11 muestritas profesionales. No importa, ¿eh? Vamos a ponernos manos a la obra. Hombre, yo espero que haya mucho plus. Vamos por la primera y acabamos con la última. Claro que sí. Vayamos a ver cómo, pero acabaremos. A mí me gusta mucho este olor. Es una mezcla así como terrosa, dulzona. Y dulzón, ¿eh? esa dulzón final que tiene, ¿eh? de la galletita. Uf. impaciente estoy! Un buen desayuno, ¿no? un buen desayuno para empezar. A mí lo que más ha sorprendido ha sido la aprietura que tiene esa muestra. También tiene bastante tricoma, así a vista de pájaro, ¿verdad? Una macro valoración de aspecto, pues, bastante consistente, tiene una dureza. Bastante, bastante consistente, muy resinado, parece que está bien acabado, y vamos a ver el aroma que tiene, pero la presencia, si la miramos con la Lupita, que ahora la miraremos por ahí dentro. Yo veo brillo, mira, yo veo brillo. Vamos a verla un segundito, a ver qué nos dice. Ole, ah pues, esta tiene bastante más riso, mira, mira, mira, cuánto tricoma. ¿Eh? Esto lleva algo de Yajeres Puede ser que sea una Moby Dick, es una, golosina, ¿eh? una Moby Dick o similar Lleva algo de Yajeres Tenía muy buena pinta Ahora veremos el sabor Pues esto tiene móvil Con algo también, ha frutado ¿eh? Pues sí, tío 11, 11 muestrecitos, la carta de Volcana Ha ¿eh? cortado con... Encima de eso también hemos hecho Y lo volvemos a recordar la cata amateur. Bien es cierto que no tenía de momento este nivel, que aquí estamos viendo muestrecitas más top, bastante más top, se nota ya el nivel profesional, ¿no? Mejores acabados, mejores genéticas, ya están trabajadas. Y nada, y este Finde a disfrutar ahí. Este Finde es. Este finde. Pues ya lo sabéis, chicos. Nos veremos en Lanzarote. El que no tenga nada que hacer, mira, coge el avioncito, se presenta en Lanzarote a disfrutar de la isla, música. del cannabis, de la música, del ambiente, buen rollo. A mi colega Grosso, tío. De... Buena música, son, ¿no? Lo tenemos allí, va a actuar. Vamos a fumar, vamos a vernos. Va a estar muy guapo. Tío. Charlitas, conferencias, también. Sí, como siempre, y encima con gente de nivel. Va a ver, científicos, va a haber, no sé, divulgadores como nosotros. Va a estar todo el mundo allí, así que, este fin de semana... ...todos a Volcana... ...a ver quién sale... No. Creo que le falta un matiz a esto, pero... Esa es en la cítrica, ¿verdad? Pues mira, me voy a esperar... ...en la charla que dimos en Asunabis el otro día... ...hablando con los de Isits, que también... ...son patrocinadores de Volcana... ...de esta copa que vamos a ver este fin de semana... ...hablábamos de eso, ¿no? De hasta qué punto es bueno que solo se estén ahora... ...reproduciendo, clonando y retrocruzando... ...variedades CUS con CUS con Kus y más Cus. perdiendo todas las Land race, por ejemplo, que pueden haber en, en muchas partes del mundo, que, que ya te digo, tienen unos perfiles telpénicos únicos, únicos, ¿Es y el sí. problema, creo, sí. las vamos a acabar perdiendo, ¿No? se pueden llegar a perder, cuarta Copa Volcana este fin de semana, ya sabéis, todo el que le apetezca, todo el que quiera pasar una jornada en una isla paradisíaca, eso, vamos, sí, ¿eh? ...el entorno más ...y muestras bastante conseguidas... Entorno tan volcánico... ...con esta calidad de hierba... ...buena compañía, buena música hemos dicho... ...charlas, ¿qué más quieren? Sí, sí. ...tienen el fin de semana... Llegué, bueno. ...y nuestro amigo oye, Fran oye. y Carlos que estarán por allí... ...para acompañaros en todo momento... Oye, ...a grabarlo, no dar, dar. dar testimonio de todo lo que sucede... ...y luego poder contarlo a los que no hayan podido ir... ...luego todo el contenido en el Nao... ...como yo que no, no, puedo, no puedo ir... ir. ¿eh? ...me vais a poner los dientes largos... ...bueno pues ya sabes que siempre estás invitado a esos eventos. Sí, no pasa que no, pasa. Uno no. No nos puede ir a todo. Ahí tienes que ver como unas gotillas alargadas que se han quedado filamentosas. Al, abrir, al abrirlos... Oh, ¿eh? sí, sí, sí, se ha quedado sí, filamento sí, de, sí, sí. de la resina, como se ha estirado la gota, el Hostia. tricoma. Tenía una buena resina, ¿eh? esto muy bueno esto lo vamos a valorar está, está muy bien esto lo vamos muy a valorar bien, muy bien y de aroma también ¿eh? y encima está rellenita de tricoma está rellenita a la luz brilla ya no sé si se puede captar de hecho Creo que vamos a ir despidiéndonos. Pues sí, ¿no? Sí. Vamos a continuar con la cata. Vamos a hacer un stop también para reponer fuerzas. Vamos a comer un poquito de sólido que tanto no se puede recorrer. y también que se recupere un poquito el paladar. Y luego volveremos ya a la carga de nuevo. A volvernos a pus? cargar otra vez. Sí. Recordar la cuarta volcana. Cuarta, ¿eh? Cuarta ya. Nos vemos en la copa. Música, charlas, amistad, todo, eh, buen todo. rollo, vamos. Y buenos cogollos. Nos vemos en la cata, en la tarote. ¿Problemas con la araña? Con BANG X1, X3 y X5 de Canabum, controlarás las molestas plagas aplicándolos de forma preventiva. Bank X3 es un protector nutricional que controla los daños ocasionados por los ácaros y actúa metabólicamente con la autodefensa de la propia planta. Olvídate de fitosanitarios químicos que son antiproducentes, frenan el desarrollo de las plantas e impiden que realicen bien sus funciones en todos los ciclos, por no hablar de que son fitotóxicos para el consumo humano. Mientras que al utilizar BANK X3 de Canaboom estás aplicando materias vegetales que actúan evitando los daños ocasionados por los ácaros y no interviene en la evolución natural de la propia planta. Además, es un producto libre de toxinas. BANK X3... Fortalece la pared celular vegetal, dificultando la agresión ocasionada por la araña roja y otro tipo de ácaros. Actúa por ingestión y asfixia. Afecta el sistema nervioso periférico y central del ácaro, ocasionando dificultad en su movimiento y paralizando sus articulaciones. Ocasionando su inapetencia nutricional, bloqueando su sistema digestivo, impidiendo la eclosión de los huevos y evitando la proliferación de nuevas generaciones. Si el cultivo es en interior, siempre aplicar el producto con luz apagada, mientras que si el cultivo es en exterior, no utilizar el producto en horas de sol y hacerlo en proporción al grado de infestación. En modo preventivo, mezclar 5 ml por litro de agua, mezclar 10 ml por litro o 15 ml por litro con un grado medio o alto. Antes de utilizar, agitar muy bien y corregir E.C. y P.H. del preparado. Pulverizar y mojar muy bien la cara inferior y superior de la hoja, la superficie del sustrato y el tronco de la planta. Repetir esta aplicación cada 15 días. Evitaremos cualquier tipo de colonización de acaro manteniendo el cultivo verde y sano. Tras 7 días después de la aplicación, observaremos que la tela de araña no aumenta y se queda paralizada. Observaremos, y nos parecerá sorprendente, que el número de arañas ha aumentado y no es así. Debido al olor penetrante, moviliza la plaga implantando una atmósfera hostil, haciendo visible las arañas que estaban escondidas en las axilas en la parte inferior de las hojas, aumentando su eficacia en su radio de acción de forma totalmente inmediata. Así que ya sabes, las plagas a raya con Canabum. Pues por si no quedaba claro, recordad, este fin de semana nos podréis encontrar en la cuarta Volcana Lanzarote, disfrutando con todos nuestros colegas y viviendo momentos únicos en una de las islas más mágicas de Canarias. Donde tampoco faltaremos es en la Cosecha Cup, que organiza por quinta vez la Calada en Barcelona, la única copa en España que solo admite muestras de exterior. Como no podía ser de otra forma, también nos podremos ver en este ventazo. La Cosecha Cup transcurrirá durante todo el fin de semana en la ciudad condal y Marihuana Televisión estará allí para contarlo. Y en apenas una semana también tendremos Copa, pero esta vez en el centro de la península. Y es que AMEC Madrid celebra su vigésimo tercera edición de la Copa de la Marihuana en la capital. Una de las copas más carismáticas del panorama nacional que vuelve un año más. Evidentemente, allí estaremos. Llegan a Wall of Seeds los nuevos paquetes de colección especial con muchos descuentos.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 Y para terminar, recordaros que en breves podréis disfrutar de todo el contenido extraído de nuestra gira latinoamericana, con todo lo que ha ocurrido este último mes en Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín. ¿Me les le, ¿sí, les bien, contamos bien, bien, bien. que, en este momento, mientras hacemos acá una alianza muy bonita, nos, de, nos acabamos de encontrar con Henry Muñoz, quien es el organizador principal de esta expo, Expo Medewit 2019, cuarta versión, que es súper importante. Y queremos saludar a don Henry, primero que todo, agradecerle y que nos cuente un poquito de ¿Cómo nace Expo Medellín, ¿Cómo es este hijo? ¿Y cómo te sientes tú este cuatro año? con, con Cuatro años el bebé y con una alianza no de medios tan grande que nunca se había visto en Colombia, don Henry. Todos suyos. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Marihuana TV y la gran alianza que está haciendo con 420 WIB sí. Bogotá. Aplaudimos esa gran alianza y también agradecemos a todos los medios de, que hoy se encuentren en la ciudad de Medellín. Hemos contado con los amigos de la guía 420 WIB y bueno, muy agradecidos y muy contentos de estar en esta cuarta versión de Spome de Whip. Ha sido un éxito total. Recordad que ya está publicado el Marihuana News 90, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.